Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos algunas novedades muy interesantes que nos acaba de traer el Exchange Binance si no conoces este exchange, te animo a que visites nuestra web, SatoshiFactory.com, en la cual dentro de la pestaña de Exchange, aquí dentro tienes la pestaña de Binance, y aquí te detallamos toda la información acerca de este exchange, cómo puedes crear tu cuenta paso a paso, cómo empezar a operar y comprar las principales criptomonedas que puedes encontrar en el mercado, así como una lista de herramientas muy potentes para hacer crecer tus criptomonedas de forma fácil, segura y sencilla. Además de todo esto también tienes la opción de la tarjeta Binance con la cual puedes gastar directamente tus criptomonedas en cualquier establecimiento del mundo y si no tienes una cuenta y te registras con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo tendrás un 20% de descuento de por vida en todas las comisiones de compraventa que realices dentro de Binance pues bien tenemos varias novedades vamos a ir destacando una a una y la primera de ellas es la criptomoneda coin 98 que están realizando una preventa se realizará el día 23 quedan muy pocos días y si pasamos a ver la información podemos observar que el periodo de participación es desde el día 16 de julio hasta el día 23 que es cuando finaliza y podremos comprar estas criptomonedas y para tener la oportunidad de comprar estas criptomonedas únicamente debemos tener bnb dentro de alguna de las billeteras que nos ofrece in Binance en nuestra billetera spot por ejemplo manteniendo allí el bnb durante todos estos días Binance irá realizando una serie de capturas al balance que tenemos durante cada uno de estos días ya podemos comprar vender hacer absolutamente lo que queramos ellos irán sacando una media y cuando llegue el día 23 podremos optar en función de los BNBs que hemos tenido durante todos estos días a comprar una cantidad de esta criptomoneda para acceder al periodo de preventa deberemos estar muy atentos ya que aquí abajo tenemos el periodo de de suscripción que será el día 23 tendremos una franja de 4 horas desde las 6am hasta las 10am UTC y deberemos estar pendientes para registrarnos y poder hacer uso de los BNBs que tengamos comprometidos para poder comprar la criptomoneda Coin98 ya hemos participado anteriormente en otras preventas y aunque la cantidad finalmente que nos podremos llevar no es muy elevada ya que aquí nos dice que el límite máximo por usuario son 20 dólares es siempre una buena oportunidad para simplemente con los BNBs que tengamos en nuestro balance poder llevarnos una pequeña cantidad de una nueva criptomoneda. Ahora veremos de qué trata el proyecto porque realmente merece bastante la pena. Para poder acceder a la preventa deberemos inscribirnos. Dentro de la pestaña que tenemos en la parte superior izquierda, aquí dentro tenemos Launchpad, nos llevará directamente a esta nueva ventana en la cual el día 23, dentro de las horas que hemos dicho, tenemos una franja de 4 horas, deberemos inscribirnos. Nos dirán el total de BNBs que hemos comprometido durante todos estos días y cuál es la cantidad total que podremos comprar de la criptomoneda Coin98. Esto si tienes dudas o tienes cualquier sugerencia también estaremos hablándolo a través del canal y grupo de Telegram que tienes abajo en la descripción del vídeo. Ya que por allí las anteriores preventas que hemos hecho hemos ido aprendiendo todos bastante acerca de cuál va a ser la posibilidad en función de los BNBs que tenemos comprometidos y demás. La verdad es que hemos ido aprendiendo todos bastante, yo incluido, yo el primero que siempre aprendo de los demás. Así que serás bienvenido o bienvenida. La segunda novedad que acaba de incluir el exchange Binance es la opción de Binance Pay con la cual podemos pagar y recibir pagos en criptomonedas de forma totalmente gratis sin ningún tipo de comisión. Tenemos que descargar una pequeña aplicación, todavía no lo he probado, realizaremos un nuevo vídeo explicándolo en mayor profundidad. Pero pinta realmente muy muy interesante. Envía y gasta criptomonedas sin comisiones. Día adiós a comisiones y cobros injustos. Paga, envía y recibe criptomonedas sin ningún tipo de comisión. Compra y paga con criptomonedas. Utiliza criptomonedas en las tiendas y negocios que acepten Binance Pay. Reserva tu viaje con criptomonedas en trabada. Además, también podemos enviar criptomonedas a amigos y familiares, todo sin comisiones. Es que realmente este tipo de cosas son una pasada. Van a ir implementándose cada día más y más en nuestro día a día, ya que podremos hacer uso de las criptomonedas para prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Desde pagar el alquiler, la luz, tu teléfono, cualquier actividad que quieras realizar, viajes, cualquier cosa que se te ocurra. Es que es dinero contante y sonante puedes hacer realmente lo que quieras con las criptomonedas paga con criptomonedas como ya hemos visto también nos dice que podemos añadir nuestro ID de Binance simplemente con el ID podremos ir enviando o recibiendo todo tipo de criptomonedas y tendremos también nuestro QR para poder compartir de una forma más fácil también tenemos las Crypto Box para regalar criptomonedas con cofres de criptomonedas todo esto te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer en mayor profundidad si quieres realmente más información y también nos dice que tiene una billetera de criptomonedas para gestionar todos tus pagos. Por último, también tenemos preguntas frecuentes, las cuales realmente si tienes cualquier tipo de duda seguro que te va a ayudar a despejarla. Bien, y la última novedad que traemos hoy acerca del Exchange Binance son las tarjetas Gift Card, en las cuales podremos regalar y podremos mandarlas a través de diferentes medios. Si clicamos en la pestaña nos dará toda la información y para poder utilizarlas necesitamos tener la aplicación de Binance instalada, ya sea en nuestro teléfono iOS o Android. Tendrás el enlace de descarga directa aquí en la información. Nos dice que podemos crear nuestras propias tarjetas de regalo únicas, las cuales son personalizables, podemos poner la cantidad de criptomonedas que queremos, también podemos poner diferentes dibujos, etcétera Podemos enviar estas tarjetas de regalo por correo electrónico o también podemos hacerlo a través de mensaje de texto es muy fácil de utilizar y realmente funciona igual que las tarjetas que tenemos de regalo en amazon le puedes regalar esta tarjeta a quien tú quieras por el motivo que sea y la persona podrá comprar absolutamente lo que quiera dentro de amazon es exactamente igual pero en este caso estamos regalando criptomonedas un detalle un detallazo que puedes tener con quien tú prefieras bien y para ir finalizando el vídeo me gustaría mostrar a grandes rasgos de qué trata el proyecto coin 98 es la criptomoneda que tenemos en la preventa la primera opción que hemos visto dentro de este vídeo por defecto la página viene en inglés pero podemos ayudarnos de una extensión de navegador para poder traducirla y entender con mayor facilidad de qué trata este proyecto nos dice que flota hacia una economía abierta y permite la transferencia de valor tan fácilmente como el uso de internet mediante la innovación del motor multicadena la liquidez totalmente automática y la puerta espacial todo en un super agregador de liquidez nos dice que tiene un volumen total de más de 200 millones, tiene un total de usuarios también de más de 260.000 más de 22 cadenas de bloques admitidas, es decir, podemos entrelazar distintas cadenas de bloques y hacer todo tipo de operaciones utilizando, como te digo, distintas cadenas de bloques. Esto es brutal, realmente tiene una fuente de liquidez de más de 20 billones y es un proyectazo. Podemos ver que el puente de cadena transversal de la puerta espacial, los seres humanos construimos demasiados muros pero no muchos puentes, como puedes ver nos indica aquí que tenemos desde la BSC hasta la de Tron o la que nosotros queramos, la que queramos no porque solamente hay 22 pero me parece que es un número bastante considerable. Además de esto, también podremos agregar liquidez, meternos en diferentes pools para obtener beneficios y demás. Y también tiene su propia cartera multicadena. Esta cartera yo la estuve probando hace unos días y la verdad es que está muy, muy interesante. Es igual que Metamask, una extensión de navegador la cual dentro de ella podrás acceder a distintas cadenas de bloques. Cada una de ellas te va a pedir que anote sus claves privadas para tener una mayor seguridad una por una. Todas estas cadenas podrías extrapolarlas a otras billeteras sin ningún tipo de problema, ya que están completamente aisladas unas de otras y centralizadas dentro de la misma aplicación. Realmente, como te digo, merece un vídeo explicando cómo instalarla, cómo configurarla y cómo empezar a operar dentro de esta multilateral cadena de bloque. También tenemos el token que es el que vamos a poder comprar dentro de la preventa de Binance, también evidentemente lo podremos comprar una vez ya esté listado y es el C98 token, veremos qué sucede finalmente con él pero en otras preventas de Binance hemos visto que los precios han explotado bastante y hemos tenido unos beneficios bastante considerables. Por supuesto esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo, simplemente vamos mostrando y compartiendo las experiencias y toda la información que consideramos relevante. También podemos encontrar los partners que tiene la criptomoneda Coin98, en este caso no tiene CoinMarketCap, lo cual me extraña ya que Binance y CoinMarketCap están asociados, Binance compró CoinMarketCap, pero en este caso nos pone que tiene CoinGecko.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 Por último, estamos realizando un sorteo en el cual regalamos 5 céntimos de BNB y para participar es muy fácil. Entre todos los vídeos que subamos durante el mes, el vídeo que más comentarios tenga, a ese vídeo repartiremos entre 5 comentarios estos 5 céntimos de BNB. Debes estar suscrito al canal, darte like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre la preventa de Coin98.